hola qué tal cómo estás hoy te voy a hablar acerca de lo que parece un tema difícil pero es gestión del conocimiento para qué me sirve la gestión del conocimiento simplemente te ayuda a que si tenés un equipo o trabajas con un grupo de personas que están intentando lograr objetivos porque han planificado bueno si se reúnen al menos una vez por semana en un horario específico están Gestionando el conocimiento, porque en la reunión cada uno pone su conocimiento individual y se transforma en un conocimiento colectivo. Por lo tanto, se forma una herramienta muy valiosa y nueva cada vez que se reúnen. Y si esto lo hacen en el mismo día y en la misma hora, se está protocolizando. Así que hablamos de gestión del conocimiento, que es súper poderoso, y por otro lado, de protocolizar las actividades. Espero que algo te haya servido. Chau, chau. Beso. Thank you.